É, é, acredito ser importante defender isso, pois no Brasil enfrentamos uma ameaça à democracia. A democracia no Brasil tem sido insistentemente ameaçada. Portanto, defender estes princípios que foram apresentados aqui no FOLEC é também uma defesa da democracia. Bom, e temos aqui né, para falar do tema bibliodiversidade, multilinguismo e acesso aberto aos livros de ciências sociais e humanidades na América Latina e no Caribe, e Caribe" a Elea Toledo, de SESIC, Espanha, Fernanda, de CONICET, Argentina, Amanda Ramalho, Cielo Brasil, Cielo Livros Brasil, Maria Fernanda Pampim, Clássico, e Universidade de Buenos Aires, Seteney Chamie, de Conselho Árabe de Ciências Sociais, e como comentarista Guilherme Chaves, subdiretor de revistas da UNAM. Bueno, entonces vamos a comenzar con Amanda Ramalho. Paso la palabra para usted, Amanda. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Laura y Folec por la invitación a participar en este foro. He preparado mi presentación en español y, de antemano, quiero pedir disculpas por cualquier error que pueda tener con el idioma. Ah, ok. Bueno, uy, perdón. Fijémonos ahí si está, porque yo misma no tengo mi computadora, sería bueno para poder guiarme, perfecto. Y de paso, te agradezco mucho Amanda, porque hace poco tiempo, no sé si recordás, pero me pasaste datos respecto de libros de Cielo Brasil y bueno, para todo lo que hacemos esta colaboración es tan importante entre nosotros y nosotras, así que un gusto conocerte. Eh, entonces, en realidad, pensando en que íbamos a estar aquí en esta mesa, además de las colegas con Elea, <ríe> he pensado, Elea, que podemos hacernos una buena distribución del trabajo, y entonces yo me voy a dedicar más al multilingüismo que a la bibliodiversidad y a los libros. Así que preparé más una presentación, ojalá introductoria al al, al debate que, que venimos teniendo hace bastante entre algunas de las colegas, pero creo que en Claxo también se viene abordando hace tiempo, que es acerca de la primacía del inglés. Y acá sí lo tenemos. Y eh, la bibliodiversidad, si sí, sí. vos la o alguien le puede ir avisando o hay un controlcito acá. Eso. Genial. Mil gracias. Entonces, a ver, este no mueve, este mueve. Ajá. Sí, probé de las dos maneras. Ahora sí, mira. Vale. Genial. Entonces, eh, a ver si. Sí. Entonces les decía que se trata de un debate, el del multilingüismo, con varios años ya. Es más, podríamos pensar que hace por lo menos 20, 30 años que empieza con algunas eh, discusiones. Que, se, que en América Latina fueron bastante importantes, como no sé el libro de Renato Ortiz de 2008, empieza a plantearse una discusión desde la periferia o desde el sur global a esa llamada primacía, hipercentralidad del inglés, que es como una constatación que cada vez se hizo más fuerte y en las últimas dos décadas una constatación que no vamos a discutir. Es real que existe una primacía del inglés en ese sistema académico mundial, sobre todo, el que posee las mayores jerarquías en los sistemas de evaluación que tiene que ver con las revistas de tipo mainstream ¿no? y que son generalmente las más valoradas en los sistemas de evaluación. Ahora, yo decía ahí hay dos hitos que estimulan el debate global o lo empujan en estos últimos años particularmente y que tiene que ver con poder finalmente empezar a encontrar un consenso acerca de la pérdida cultural que significa esto para la ciencia, ¿no? O sea, ¿qué significa el crecimiento de las publicaciones en inglés y la desvalorización también del libro en cuanto a pérdida de la interculturalidad que tanto se viene pregonando? Acá mencionaríamos, bueno, la iniciativa JASU, el FOLEC, más recientemente, eh, perdón, ahí arriba tienen más recientemente la recomendación de Ciencia Abierta, y menciono ahí arriba aquel desafío para una ciencia en español o portugués, que es el informe que hace poquito elabora Ángel Vadillo desde el Instituto Elcano, creo que con él hemos estado incluso en varias de las presentaciones, en la cual evidentemente se confirma, porque el estudio está armado sobre las bases mainstream, se confirma que el español tiene un, un papel bastante limitado dentro de lo que son todos los, los tipos de publicaciones de los circuitos mainstream. Ahora ha vuelto a no funcionar. A ver ahí. No, quizás vos tenés más suerte. <ríe> no, no, no, no, no, no se ha hecho amigo mío. Ya está pasando. Sabes que puede tener un delay. ¿No? Bueno, eh, entonces decía que en ese informe eh, se plantean datos que los conocemos y que hace tiempo que se vienen discutiendo y que tienen que ver con la, el siguiente, Mira, Ah, se fue para el otro lado. Eh, acerca de... ¿Cómo? Ah, dice que lo dirijas hacia arriba. Sí. Ah, ahora Ah. Estaba apagado. Ah, bueno, listo. Entonces, a ver ahora. ¿Ves? Ahora funciona perfecto. Ahora sí. <risa> espera porque ahora estoy avanzando. Entonces, ahora sí. Bueno, la próxima ya va a tener el entrenamiento suficiente. Entonces, les decía que a partir de estos hitos, la discusión es importante, hay ciertos consensos, pero al mismo tiempo los datos sobre los que venimos trabajando y que confirman esa hipercentralidad del inglés siguen siendo las bases de datos mainstream. Entonces... Estoy completamente de acuerdo que la hipercentralidad del inglés en esas bases de datos, y lo van a ver ahora en algunos datos, existe, pero la pregunta es si es verdaderamente el inglés hipercentral en nuestra región. ¿Y por qué digo esto? Porque visto desde la periferia, más allá de la crítica permanente desde el sur global que hacemos a este fenómeno, que es absolutamente claro en esas bases mainstream, qué otros datos estamos pudiendo relevar para observar otros circuitos donde el inglés no es hipercentral y que los hay, ¿no? Y que tienen que ver mucho con estas infraestructuras que tenemos en América Latina, que definitivamente tienen algunas dificultades por su falta de inoperabilidad o de integración, pero que van a ver que tiene un, eh, un acervo enorme. Entonces, ahora sí... Les decía que nosotros tenemos dentro de Cielo, eh, Redalic, Latindex, Biblat, la referencia que son estas grandes infraestructuras, enormes cantidades de artículos, de, de libros, de tesis, el, el banco de tesis, por ejemplo, de la referencia es realmente súper importante y tenemos una cantidad de materiales que acá solo quisiera que se concentren en las dos primeras filas porque ya para no, no perder mucho tiempo con lo demás, pero... Lo del inglés es bastante claro, ¿no? Y el predominio del inglés, acá estoy tomando las colecciones completas de Scopus, de Web of Science, de Cielo, de Redalic en conjunto, porque la base de datos Oliva, que es una que nuestro equipo de investigación ha, ha compilado, fusiona, digamos, los datos sin solapamientos de Cielo y Redalic, que es una de las dificultades que tenemos, que no lo tenemos disponible. En, de, sin solapamiento, sino en forma independiente. Y después tenemos Biblat, que como saben es el, la conjunción de, le, de los dos grandes indexadores de, de la UNAM, que son clase y periódica. La Tindex no está porque no tiene la información a nivel de documento. Pero fíjense en cantidades, en el español tenemos que Scopus, del total de su producción, acá estamos solo en artículos, tiene 373.000 artículos en español. Al lado vemos que Web of Science tiene 270.000, mientras que en Cielo y Redalic encontramos 340.000 artículos y en Biblat 344.000. El portugués es más interesante todavía, porque el portugués, según todos estos estudios, es mucho más marginal al español. Bueno, en Scopus tenemos 120.000 artículos, en Web of Science 131.000, o sea, un tercio del español, pero fíjense a la derecha en eh, la referencia. Perdón, la referencia viene después. Eh, enseguida les voy a dar el dato. Pero fíjense: 253.000 artículos en Cielo y Redalic. Y he vuelto a, a perder mi entrenamiento rápidamente. Y ahora vamos a la referencia donde tenemos, ustedes la conocen, aquí se ha presentado ya seguramente varias veces y está Bianca y, y otros representantes de la referencia, es una federación de repositorios de 12 países. En esta federación de repositorios, además del el banco de tesis y toda la producción de libros que se cosecha de 700, más de 750 instituciones, tenemos 367.000 artículos. Eh, en español, perdón, y 531.981 artículos en portugués. Entonces, quiere decir que tenemos una enorme producción en América Latina publicada en estos idiomas, aunque no en un sistema o en una plataforma interoperable que permita realmente visibilizarla, generar indicadores que también sean útiles a la evaluación. Y, perdón, antes de, de terminar, y solamente para dejar, por supuesto, el guante a Elena, pero a Elea, pero los libros en portugués y en español, ¿no? Existen en América Latina enormes eh, sistemas y bibliotecas y repositorios, pero además tenemos una importante edición en, en portugués y en español a modo digital, en acceso libre, en acceso abierto, perdón, no comercial, de los cuales espero que Fernanda algo nos pueda contar que es la gran colección de Claxo, y también de Cielo Libros, que por eso decía Amanda, muchas gracias, porque aquí tengo los datos que gracias a ella he obtenido de Cielo Libros en portugués, que es aquí sí una presencia importante, 1.383 libros en portugués, 125 en español, por supuesto... Eh, en, el, en el caso inverso, y eso me interesa Amanda, por supuesto, tu opinión, de lo que está pasando con las revistas de Cielo, porque en Cielo Libros hay una presencia muy importante del portugués y muy poco en inglés, pero las revistas de Cielo Brasil están teniendo una tendencia avanzada hacia la publicación en inglés, en desmedro del portugués. Así que me parece interesante conversarlo, Amanda, eso. Y finalmente, entonces la gran tradición de Claxo desde el año 67, precursora totalmente de la digitalización, y de la publicación en acceso eh, abierto inmediato, no comercial. Que eso eh, me gustaría mucho después con Elea ver la diferencia con las editoriales universitarias que tanto conoce, ¿no? Y los embargos de los cinco años y todo lo que seguimos teniendo. Así que yo lo dejo ahí y muchísimas gracias. Graças, Fernanda. O tema nos chama a atenção para os livros no Brasil. É, os livros no Brasil são pouco valorizados pelos sistemas de avaliação. É, vale muito mais um artigo em inglês do que um livro né, que demanda um processo denso de pesquisa. É, Amanda? Ahora sí, tengo mi presentación, creo. Sí, ahora sí. Bueno, las disculpas permanecen que voy a hablar español. En 24 años de operación, el programa Cielo de FAPESP se ha desarrollado y consolidado como parte integral de la infraestructura de investigación de los países donde opera y tiene como objetivo contribuir a la mejora de las revistas a través de la indexación con el fin de aumentar la visibilidad, el uso, el impacto y los resultados de investigación. Okay. Okay. Eh, a medianos de 2010, nuestra base de datos bibliométricas reveló que 23% de las citas realizadas por las revistas eran a libros. Y cuando observamos las áreas temáticas, la citación de libros en el área de Humanidades y Artes alcanzó el 54% de las citas concedidas. Este fue un antecedente importante que motivó a Cielo a lanzar en 2012 la colección Cielo Libros que interopera y comparte objetivos, recursos, metodologías y tecnologías con la Red Cielo. El desarrollo de Cielo Libros fue liderado y financiado por un consorcio formado por tres editoriales universitarias en Brasil, que es Editora Fiocruz, Editora Unesp y Edufba, con el apoyo de la Asociación Brasileña de Editoriales Universitarias, que es ABEU, y es llevado a cabo por el programa Cielo de FAPESP. Actualmente Cielo funciona como una red cooperativa de editoriales que publican libros científicos académicos y en 2017 abrimos la colección a la indexación de editoriales internacionales, teniendo actualmente indexada tres editoriales de Colombia y una de Ecuador. Cielo Libros opera funciones, productos y servicios que están accesibles de manera equitativa por las editoriales participantes, con cuatro conjuntos básicos de, de operación, que es indexación, publicación interoperación y difusión. Cuenta con un sistema de gobernanza formado por comités que orientan y supervisan el desarrollo y operación de Cielo Libros. Entonces, ten tenemos dos comités, un comité directivo y un comité consultivo. El comité directivo es responsable por supervisar, y supervisar la planificación, la sustentabilidad del proyecto Cielo Libros. Y a este comité le corresponde la aprobación, seguimiento y evaluación del plan de Trabajo Anual de Cielo Libros. El comité consultivo es la instancia de carácter científico responsable por el desarrollo de las colecciones. Incluye la función de actualización y aplicación de los criterios de indexación para la inclusión y permanencia de editoriales y las respectivas colecciones de libros es formado por investigadores con experiencia editorial, indicados por todas las editoriales participantes. Con nuestros criterios se evalúan los puntos clave de pertinencia de la editorial y sus libros en la colección. Todos los libros deben ser presentados por editoriales académicas o universitarias y no aceptamos libros directo de autores. Las editoriales deben contar con comités editoriales obligatorios y deben estar descritos todos en el sitio, sitio web de la editorial. Y a diferencia de, de las revistas, todos los libros se evalúan individualmente, por lo tanto, no solo deben tener el formulario de revisión por pares, sino que también deben presentarlos a cielo. La presentación de estos formularios fue fundamental para que pudiéramos elaborar documentos de apoyo a los editores. No era raro recibir evaluaciones extremadamente cortas con pocas palabras y sin una evaluación sin una evaluación cualitativa bien desarrollada. Pedimos entonces que todas las editoriales indexadas en Cielo nos enviase sus modelos de formularios de evaluación y nuestro comité consultivo preparó un modelo de formulario con los ítems básicos que serían considerados re relevantes por todas las editoriales. Este formulario fue bien recibido y adoptado por todos los editores y ampliado según las necesidades de las editoriales. Desde entonces, hemos recibido evaluaciones más elaboradas. Otro punto que nos llamó la atención fue el número de correcciones o sugerencias realizadas en las evaluaciones. Teníamos la sensación de que faltaba una fase de evaluación tras la revisión por pares y empezamos a pedir las editoriales que describiesen sus procesos de evaluación. Y ahora los formularios son acompañados por las actas del Consejo Editorial. En, marzo de, en 31 de marzo de 2022, Cielo Libros celebró 10 años de operación con un evento online como un foro para reconocer los avances y desaf desafíos y principalmente para debatir sobre el futuro de libros digitales a luz del acceso abierto y la ciencia abierta. El evento está disponible en YouTube y me gustaría llamar la atención sobre la charla de Gilberto Hockman, que abordó los retos de evaluación de originales para publicación de libros por editoriales. Los editores tienen un gran reto para evaluar cualitativamente originales y mismo con revisión por pares, el consejo editorial es tan importante como la revisión, pues el consejo es la máxima instancia editorial y corresponde decir, por la, publicación, por la no publicación de un libro, aunque la evaluación diga lo contrario. Y hay una evaluación posterior a publicación que es la reseña del libro. Gilberto llama la atención sobre la reseña de libros que se ha devaluado en los sistemas de evaluación, en vista que siempre es una reseña crítica y cada vez menos indexada por las bases de datos. Cielo es un programa de acceso abierto, entonces todos los libros son publicados con DOI para libros, para sus capítulos y utilizamos la licencia CC BY porque no podemos utilizar la licencia no commercial, porque esto tiene una implicación para disponibilización en bases de datos comerciales que son muy utilizadas por bibliotecas y todas las editoriales a veces disponen libros en acceso abierto en Cielo y, ven, hace, y tienen eh, estos mismos libros en acceso comercial para el formato impreso en su, su librería. Pero al iniciar el proceso de indexación de libros, nos encontramos con un escenario editorial que en, en la venta de libros sigue alimentando toda la cadena que financia la publicación de nuevos libros. Esto significa que al indexar solo libros de acceso abierto no cubriríamos la indexación de libros relevantes para ciertas áreas temáticas que se publican en acceso comercial. Así, además de ser una base de datos, hemos tenido en la operación una función de distribuidor para incluir los libros en tiendas de libros digitales de renombre como Kobo, Amazon, Google Interoperamos los datos con los principales servicios de búsquedas utilizados por bibliotecas y universidades, como WordCat, ProQuest, XLIBs, EBSCO eh, y DOAB. Cielo Libros comenzó a interoperar datos con DOAB en 2014 y podemos ob observar en la tabla presentada que antes de esa fecha, la presencia de libros en portugués era inexistente. Un movimiento similar se puede observar también con libros en español. También solo en 2014 comenzó a ser indexados, incluso él tiene un estudio, ¿sí? Para proporcionar más datos a los editores y autores, todos los libros se registran también en Plumax Metrics una herramienta que sirve para analizar el impacto social de los libros a través de registros altimétricos, pero estos datos es voltado más para editoriales. PlumeX ¿sí? reg registra las menciones y los comentarios en las redes sociales, las citas registradas en Grossheft, los registros en Mendeley y los comentarios y valoraciones en Goodreads. Y en el aniversario de Cielo, también se lanzó la visualización de métricas de acceso y descarga de libros en Cielo. Actualmente hay un debate muy fuerte en Brasil y América Latina sobre la importancia de los metadatos y la amplia interoperabilidad con varias bases de datos. El principal problema es que los editores no tienen un sistema o una práctica habitual para gestionar sus datos. Así, vemos nacer también iniciativas como ULIBROS, de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y Caribe, EULAC, para fomentar la estandarización de datos. Todos los libros indexados en Cielo Libros se registran automáticamente en ULIBROS. Cuando instaló la pandemia, muchas librerías y bibliotecas cerraron, se cancelaron las ferias, tuvimos que adaptarnos al modelo digital a toda costa. Observamos una intensa demanda de publicaciones digitales y amplió el intercambio en las redes sociales sobre los lugares que sería imposible encontrar libros de las universidades, y esto se refleja directamente en nuestro registro de descarga de los libros. Y en el mes de marzo de 2020, hemos tenido un pico de descargas en todos los canales, en nuestro sitio web, en Amazon, en Google Play, en Kobo. Solo que las obras que habíamos publicado no eran las últimas de las editoriales. Así que indirectamente, siempre publicábamos libros de hace dos años atrás. En 2017, libros de 2015 y 2014. En 2018, libros de 2016 y 2015 y por ahí va. Solo en 2021 y 2022 que hay una tendencia de editoriales a enviar libros actuales al cielo. Así que empezamos a trabajar junto con los editores para hacer lanzamientos simultáneos de la versión impresa por el editor y versión digital a través de Cielo. Por fin, en 2021, Cielo Libros fue reconocida como una plataforma de confianza por el DOAB y nos unimos al Comité Consultivo del COPIN para contribuir, contribuir a los debates actuales sobre los modelos existentes y las posibilidades de ampliar la publicación en acceso abierto. Los criterios de indexación de Cielo están siendo revisados para alinearlos con la ciencia abierta, y estamos debatiendo con nuestro comité modelos de evaluación para diccionarios, traducciones y libros de divulgación científica, que son cuestiones actuales y recurrentes en nuestro comité consultivo. Muchas gracias. Obrigado, Amanda. E, e Obrigado por representar o Cielo aqui, no Folec. O Cielo que tem, sido um avanço, tem representado um avanço na democratização é, do acesso ao conhecimento aberto no Brasil. É, avançamos com revistas, periódicos, é, banco de teses e dissertações em formato livre, porém é, livros no Brasil há um monopólio né, especialmente pelas grandes editoras comerciais então o projeto de cielo né, com essa conhecimento aberto também para os livros é uma forma né, de democratizar o acesso ao conhecimento no Brasil é, obrigado pela a sua apresentação é, e já passo a palavra para Maria Fernanda Pampim Conste bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Laura Robeli y a Pablo Omaro por la invitación. Bueno, Y gracias a todas las compañeras con las que ya en algún momento hemos intercambiado con todas sobre algunas de, de estas cuestiones. Yo voy a, a presentar en realidad el, el proyecto de, de Claxo, ¿no es cierto? Bueno, la, la, la propuesta de la dirección de publicaciones con la que venimos trabajando tiene que ver con la formulación de un modelo latinoamericano y caribeño para la producción del conocimiento abierto. En trabajo conjunto con las áreas de acceso abierto y movilización del conocimiento, impulsamos la campaña por la democratización del conocimiento y coordinamos la difusión de la producción académica de los y las investigadoras e investigadores y centros que integran la red Claxo, que son más de 830, publicando y facilitando en acceso abierto a más de 500.000 documentos a través de la biblioteca virtual y de la librería latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. Convencidos y convencidas de que la edición académica debe responder a modelos más, más igualitarios, contextualizados, plurales e inclusivos, nos propusimos trabajar organizados bajo una serie de criterios que son una práctica cotidiana en nuestra labor y que, no de manera casual, también están mencionados en el nombre de la mesa en la que estamos participando. Nos interesa muy especialmente presentar el proyecto a través de dos grandes nodos de distribución del conocimiento el modelo de libros en acceso abierto y la revista Tramas y Redes, que se enmarcan en una política de acceso abierto, estandarte de claxo y evaluación responsable, tendencia a la que estamos actualmente transitando. Para eso nos vamos a concentrar en algunos de esos puntos centrales que sostienen el trabajo cotidiano del área. El primero de ellos es la bibliodiversidad, considerada esencial para crear el conocimiento situado, ya es sabido por todos y todas que las grandes editoras controlan la gran parte de las publicaciones internacionales, como bien decía Fernanda, y que muchas de esas publicaciones son avaladas en los procesos de evaluación de las investigaciones. Sin embargo, la garantía de bibliodiversidad es un tema que nos preocupa. Esos grandes medios no publican todo aquello que nos interesa. Por tanto, leemos, seleccionamos y publicamos los resultados de la investigación para comunidades de académicos y académicas pero sobre todo buscamos definir nuevas áreas del conocimiento y el esfuerzo intelectual. Es decir, que nos interesa preservar tanto a nivel local y nacional como global una amplia variedad temática, y todo ello a partir de diversos abordajes teóricos metodológicos para conocer la riqueza de las producciones académicas de nuestros investigadores e investigadoras. El segundo aspecto es el multilingüismo. Claxo publica en español y en portugués porque nos importa el posicionamiento de ambas lenguas como lenguas de circulación del conocimiento. Si bien sabemos que son menos fuertes en otros ámbitos de la investigación, sí lo son para nuestra región y son consideradas desde el propio estatuto de Claxo como lenguas oficiales. La producción del conocimiento situado debe ser comunicado en idiomas regionales para alcanzar así además sus lectores naturales y contribuir al mismo tiempo al impacto esperado de las investigaciones. Tanto la bibliodiversidad como el multilingüismo garantizan una comunicación de investigación plural y apuntan a la puesta en valor de la edición universitaria, la comunicación pública de la ciencia, las políticas de traducción y promoción de las revistas y libros bilingües. No es novedad para nadie, lo acabamos de ver en, en las presentaciones, que el inglés es el idioma dominante en el mundo de la ciencia en acceso abierto. Por eso, la publicación en español y en portugués posee, además, otro objetivo específico, apoyar las tradiciones locales de investigación y publicación y subrayar el enorme volumen de libros de investigación de alta calidad que aún son desconocidos por los indizadores tradicionales. Destacamos, por otra parte, la relevancia de la evaluación responsable en la gestión editorial académica, ya sea en repositorios, revistas y o libros. La revisión por expertos externos tiene un gran peso en las editoriales universitarias. En las iberoamericanas esta práctica se ha afianzado, sin embargo, en los últimos 10 o 15 años. En grandes compañías, la revisión por pares es el principal factor de decisión junto con los criterios de venta. Y en vistas a mejorar el proceso de indexación de evaluación de pares, a fin de construir indicadores de calidad para procesos de evaluación, Claxo está proponiendo una nueva línea de trabajo, actualmente en la línea de informar el proceso de evaluación de contenidos en libros académicos, así como de su revista a través de DOAB y DOAJ. Los libros académicos de DOAB estarán disponibles bajo una licencia de acceso abierto, como una licencia Creative Commons, y se someterán a una revisión por pares independiente y externa antes de su publicación. Entendiendo que la tendencia internacional es que los libros ingresados en DOAP son considerados en los procesos de evaluación de las carreras y promoción de investigadores e investigadoras, así como la evaluación de la producción de proyectos de investigación e instituciones de investigación, lo consideramos un tema fundamental a tener en cuenta en el futuro. Se trata de un punto central que se desarrolla ampliamente a través de la iniciativa del FOLEC, que venimos conversando estos días aquí mismo, y que en Claxo recupera la, tradic la tradición del acceso abierto y sostiene procesos de evaluación responsable situada en la región. Otro de los puntos absolutamente centrales es el acceso abierto. Debido a que entendemos el conocimiento como un bien público, el acceso abierto es una de las grandes políticas de acción de Claxo y en contra de la mercantilización del conocimiento, por supuesto. Las publicaciones en acceso abierto cuentan con importantes ventajas, bueno, mayor visibilidad, más impacto, mejor protección contra el plagio. Por eso el acceso abierto es una política, pero también es una herramienta fundamental y quizás uno de los mayores desafíos en términos de pensar la democratización del conocimiento y en esta área contamos con la asesoría de Dominic Badini, sin duda una de las más reconocidas especialistas en acceso abierto y en comunicaciones científicas en, en todo el continente, así que te, tenemos la suerte de contar con con Dom y todos. Por otra parte, nos encontramos trabajando fuertemente para alcanzar la paridad de género en las publicaciones, tanto en los libros como en las revistas, y el reconocimiento de las mujeres científicas sociales, ya que como todos sabemos, su producción académica se encuentra tantas veces invisibilizada. Y a partir de estos puntos les voy a comentar los dos nodos del proyecto Claxo de Publicaciones, el modelo de libros en acceso abierto inicialmente. Ya desde 2019, bajo la dirección del área de Nicolás Arata, con quien trabajamos codo a codo durante todo el 2020, yo era en ese momento su adjunta, luego asumí la dirección de publicaciones, nos propusimos profesionalizar el área editorial. Presentamos un manual de diseño, un manual de normas editoriales y se construyó un sistema de colecciones con el objetivo de tener a mano una serie de criterios que nos permitiera otorgar identidad al sello plazo de publicaciones y organizar así los materiales. En ese sentido, las colecciones no solo nos permitieron otorgar identidad al catálogo, sino que también nos permiten enmarcar los libros, ordenar, acelerar procesos de edición y conceder a las y los lectores la posibilidad de confiar en un proceso de curaduría, ¿no es cierto?, de los trabajos publicados. Claxo plantea en estas colecciones una agenda con una amplia renovación temática. Las colecciones consolidadas y representativas del catálogo evidencian un catálogo vivo. Se desarrollaron en estos tres años 13 nuevas colecciones, Antologías esenciales, la primera colección en la que alcanzamos la paridad de género, legados, masa crítica, palabras clave, temas, clásicos recuperados, miradas latinoamericanas, feminismos y continuamos. ¿no? Para reforzar la idea de democratización de las publicaciones, Claxo lanzó ya también dos convocatorias abiertas basadas en ejes temáticos prioritarios para la gestión y aseguramos continuar este camino. De hecho, ayer en una de las presentaciones anunciamos que en agosto se va a lanzar la nueva convocatoria de la colección Miradas Latinoamericanas en coedición con siglo XXI y se propusieron los ejes. La organización de una convocatoria abierta como método de selección de nuevos títulos nos permite ampliar la representatividad de nuestro catálogo en términos regionales e institucionales, asegurar la visibilidad de cada vez más autoras, y autores y profundizar la variedad de temas, así como garantizar la paridad de género, objetivo prioritario no solo del área editorial, sino de toda esta gestión de Claxo y que sostuvimos estos tres años y seguiremos sosteniendo como compromiso. El segundo gran nodo que comentamos hoy y que tenemos una enorme satisfacción es el lanzamiento del segundo número de la revista Tramas y Redes, que es transversal a todas las áreas del Consejo, pese a que, claro, la llevamos adelante desde el área editorial. Y no es la primera revista de Claxo, por supuesto, ya que ha tenido algunas importantes publicaciones periódicas anteriormente, pero sí es novedosa en algunos otros sentidos. Desde la convicción de que la cultura y el conocimiento son un bien de todos y para todos, se trata de una revista científica semestral, en formato digital de acceso abierto, bajo una licencia Creative Commons, que lanzó su primer número en diciembre de 2021 y lanzó ahora, el primero de junio, el segundo, con todos los parámetros que se requiere para una revista indexada, que vamos a iniciar ahora ese proceso, por lo que Claxo acompaña el proceso de normalización internacional a través del sistema de evaluación externo a doble ciego. Es una revista que se propone como referencia para nuestra comunidad académica y tiene como propósito difundir la producción en el campo de las ciencias sociales y las humanidades y las reflexiones en torno a los debates sobre los procesos políticos e intelectuales de América Latina y el Caribe. La revista cuenta con un consejo académico que tiene amplia representación de las diversas regiones de América Latina y el Caribe, pero también tiene representantes de Europa y de Estados Unidos, y está constituido por una perspectiva intergeneracional, interdisciplinaria y, por supuesto, también paridad de género. Asimismo, esta, pre esta revista pretende ser un canal de difusión para quienes están iniciando su trayectoria académica o de investigación en ciencias sociales, los y las jóvenes a quienes alentamos también a que envíen sus contribuciones. La revista publica artículos originales e inéditos en español y en portugués. Se publican artículos en formato de ensayos que presentan resultados de investigaciones empíricas y estados del conocimiento sobre un tema de investigación. Todos textos sometidos a evaluación externa bajo el mecanismo de doble ciego. Cada número tiene un editorial que no está arbitrado, tiene un un dossier sobre alguna temática de actualidad, tiene reseñas bibliográficas, artículos vía convocatoria abierta y permanente, tiene una entrevista a algún referente del pensamiento crítico de América Latina y el Caribe, y una sección archivo en la que se publican documentos clave de la historia de la región. Por ejemplo, el número que acabamos de sacar ahora tiene el primer borrador de la teoría de la dependencia de Teotonio dos Santos, que en, en términos de, digamos, de la cultura y y la política latinoamericana es muy importante haber recobrado ese documento, que fue gracias a Mónica Bruckman. En, en estos puntos nodales se apoya el proyecto de publicaciones de Claxo, un proyecto que apunta a promover el conocimiento y la investigación con incidencia, articulado con políticas públicas y con los actores de movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe. En definitiva, un proyecto de publicación que posibilita y multiplica nuevas voces, abre espacios de reflexión, se enfrenta, desafía y redefine el sentido común arraigado en la sociedad y propone debates que propugnan la ampliación de derechos a través de un pensamiento comprometido con su época. Un proyecto que apuesta a visibilizar los aportes de las ciencias sociales y las humanidades sin ningún tipo de restricción, destinado a marcar agendas, a interpretar, a interpelar, potenciar e intervenir en los procesos de transformación social en favor de una sociedad más justa e igualitaria. Muchas gracias. Gracias Fernanda, gracias por nos presentar el tema de la bibliodiversidad, del multilingüismo, y de la paridad de género en la producción científica, temas muy relevantes. Bueno, Elea, con usted. Gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer desde luego a, a Claxo y a FOLEC la invitación para participar en en esta conversación sobre biodiversidad y multilingüismo, he agradecido mucho escuchar las intervenciones de, de mis compañeras, eh, porque ellas, en concreto Amanda y María Fernanda, eh, nos han hablado de modelos de libros en abierto que están funcionando, eh, que, que son exitosos y que están orientados hacia lo que promueven las políticas públicas que hablan de publicación en abierto. Quizá lo que voy a contar ahora tiene que ver con otra realidad, quizá no, es así. Voy a describir cómo es la industria editorial en su conjunto en América Latina, en Iberoamérica, de hecho... Y vamos a ver cómo hay un contraste enorme entre la actividad editorial, entre la publicación de libros eh, en, en, en términos eh, globales y la pequeña proporción de libros en abierto que se publica en nuestra región. Y, además, vamos a adentrarnos un poco en los argumentos, en por qué se produce esa situación. ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad? Eso es lo primero, ¿no? en, en esta mesa que se dedica específicamente al tema. Pues hablamos de, primero de biodiversidad académica, estamos hablando ahora de libros de, de investigación que resultan de algunas formas de, de investigación y eh, para eso necesitamos saber cómo se está publicando, quién está publicando y con qué modelos lo están haciendo. Hace ya unos cuantos años nos, nos propusimos, empezamos en España, pero luego hemos, hemos creado un proyecto global iberoamericano que se denomina Cartografía de la Edición Académica Iberoamericana. Aquí tienen los enlaces con la información del proyecto y también las instituciones que respaldan el proyecto. Esto es importante porque son instituciones del libro, es decir, Estamos hablando y llevamos hablando durante los dos días de, de, de FOLEC de evaluación científica, de cómo cambiar criterios de, la, de, de evaluación científica, por tanto de producción científica, por tanto de libros, pero necesitamos trabajar de la mano con los editores. Necesitamos saber cómo es la industria editorial, cómo están funcionando, cuáles son sus preocupaciones, si deben cambiar, por qué deben cambiar, si deben cambiar al albur de las políticas públicas o qué es lo que está ocurriendo, porque nosotros podemos defender el, el acceso abierto, pero si no escuchamos los planteamientos de aquellos sellos editoriales que llevan produciendo libro académico durante años en nuestra región, estaremos perdiendo un punto de vista muy importante y además estaremos haciendo daño a una parte de los productores de contenidos, autores, y a una parte del sector económico, porque al final gran parte de, de estas editoriales, Venden, y estoy hablando de, de editoriales pequeñas, venden y sostienen negocios que producen contenidos eh, académicos que, ha generado, eh, que han generado los investigadores. ¿no? Bueno, este estudio, perdonad. Este estudio, como, como decía, eh, está apoyado por el CERLALC, que es la institución de, de la UNESCO de promoción del libro y de la lectura, y está participando muy activamente EULAC, que la ha mencionado antes eh, Amanda, la Asociación de Editoriales de América Latina y el, y el Caribe, y participamos en el proyecto investigadores de, de distintos países. ¿Qué estamos haciendo en la, en la cartografía? Bueno, pues estamos tratando de, de identificar precisamente el conjunto de editoriales tanto universitarias como comerciales como institucionales, y por institucionales me refiero a ministerios, me refiero a museos, me refiero a gobiernos departamentales, a gobiernos regionales, etcétera, que publican también libro, libro académico. Y eh, lo estamos tratando de identificar en los distintos países de América Latina, es lo que está aquí eh, representado, de España también, y recientemente se ha incorporado Portugal y empezamos a tener los, los primeros datos. Ha sido un estudio muy laborioso porque apenas existen fuentes para ello. Sabíamos de la existencia de las 400 y pico editoriales que están asociadas en EULAC, que son editoriales universitarias fundamentalmente, pero no conocíamos apenas los sectores editoriales de cada país, cómo se constituyen, quién está produciendo el libro académico en, en definitiva. Gracias al trabajo en colaboración con CERLAL, que hemos podido hacer un, un estudio inductivo, digamos. Hemos partido de los ISBNs de toda la región y hemos ido viendo cuál era la producción de libros académicos a partir de los metadatos, es decir, cuál era la producción de libros asignada a materias académicas. A partir de ahí hemos podido identificar las editoriales, ...que producían libro académico en esas materias, en esas disciplinas científicas... ...y al obtener estos primeros datos, que ha sido una primera fase de la investigación... ...nos hemos dado cuenta de que el ISBN es bueno, simplemente, entre comillas... ...es una fuente que nos ayuda a acotar el universo que queremos estudiar... ...pero que eh, nos sigue generando ruido. ¿En qué sentido? Pues aquí tenemos datos... Eh, como ven los, los circulitos que representan la, la producción editorial de, de cada país, eh, está dividido en dos colores. El color amarillo representa la producción eh, de libros académicos en cada uno de los países. Son porcentajes altísimos, que en algunos casos llega al 60% de la producción de todos los libros de un país, el 60% aparece como clasificado en materias eh, académicas. Es un porcentaje muy alto. Un número de editoriales muy alto en, en, esas, en cada uno de esos países y cuando hemos ido a hablar en una segunda fase de trabajo con expertos en edición de cada uno de los países, nos hemos encontrado con eh, la realidad. Es decir, que todas estas editoriales identificadas en la primera fase no son eh, ...obviamente reconocidas por estos especialistas en edición. Estos datos eh, iniciales de la investigación producían cierto ruido. Entonces, el trabajo cualitativo con esta red de expertos que hemos constituido nos ha permitido llegar a núcleos de editoriales académicas en cada país. Es decir, a editoriales que son eh, eh, unánimemente reconocidas por los grupos de expertos como editoriales académicas. Aquí tenemos en eh, la figura de la, de la izquierda eh, bueno, un estudio de los, de los pesos por países en eh, producción editorial académica, que es algo que podemos intuir pero que ahora lo tenemos cuantificado incluso para los países más, eh, más pequeños, pero gracias a los datos de, de CERLALC eh, hemos podido acceder a ellos. Y luego he querido traer aquí el ejemplo de, de México para darnos cuenta hasta qué punto... Eh, desconocemos la realidad de los libros, la realidad de la biodiversidad, la falta de consenso que tenemos en la comunidad académica y en la comunidad editorial sobre lo que es una editorial académica. Ha sido un ejercicio interesante. En esta parte de la derecha tenemos en, en ese recuadro azul, el total de la producción de, de libros en México. El recuadro amarillo eh, representa la producción académica y él, eh, el, el, perdón, es el, el FUCSIA, el que, el que nos habla de esa producción asociada a disciplinas académicas y, y ese, eh, ese recuadro es el que nos permitió identificar a priori 402 editoriales académicas en, en todo el país. Ya digo que de todos los tipos, tanto institucionales como comerciales como universitarias. Cuando eh, enviamos los listados de estas 402 editoriales a los distintos expertos en edición, en, en el caso de, de México, les pedimos que las clasificaran o que nos dijeran, que nos marcaran cuáles de esas editoriales eran editoriales eh, académicas y resulta que observamos un disenso eh, absolutamente notable. Había eh, validadores, expertos que señalaron prácticamente las 400 como editoriales académicas y hubo algunos expertos que nos dijeron que había 100 de esas 400. Es decir, una desviación en la validación de los resultados absolutamente asombrosa. Al ver los listados de editoriales y al conocerlas y ver qué publican, al conocer los catálogos, pues nos pudimos dar cuenta de que realmente lo que se estaban planteando los validadores, los expertos, ...a la hora de definir qué es una editorial académica, pues son cuestiones muy diferentes. ¿no? Y decidimos abordar una, una eh, fase nueva de la investigación, que son talleres realizados con esos validadores... ...que nos permiten profundizar en las razones eh, de estas diferencias. ¿no? Y ahí hemos visto que uno de los grandes problemas, y ha sido bastante elocuente el ejercicio uno de los grandes problemas es que no hay un consenso sobre qué es una editorial académica. Para unos, una editorial académica es aquello, aquella que produce libros de investigación o que resultan directamente de la actividad académica. Para otros, no puede ser editorial académica si no hay un proceso de revisión por expertos. Para otros, no es una editorial académica si no trabaja con una estructura de colecciones eh, al interior. En definitiva, si hacemos o si barajamos eh, esos, esas variables de distintas maneras, nos sale una definición de editorial académica muy distinta en unos casos que en otros. ¿no? Finalmente, después de ese taller, después de una ronda de consultas, eh, llegamos a este núcleo, ese sí que es un núcleo básico de editoriales, son 144 editoriales en las que todos los validadores, todos los expertos han coincidido que una vez consensuados los criterios se pueden definir como editoriales académicas. Este ejercicio se ha llevado a cabo en, en Colombia, está programado para la semana que viene en, en Argentina, se desarrollará en Brasil también, en colaboración con los, con los colegas de, de ABEU. Y, y bueno, de alguna manera es, nos, nos pone en evidencia que no conocemos tanto eh, la, la bibliodiversidad. Como, eh, como pensábamos y que eran necesarios estos ejercicios para poder eh, identificar y, y consensuar lo que consideramos edición académica. Bueno, los estudios sobre el sector editorial a nivel nacional y a nivel regional son eh, necesarios porque nos permiten conocer la naturaleza de lo que se está haciendo y nos permite, además, eh, sacar alguna serie de conclusiones tanto para las políticas del libro, como para las políticas lingüísticas, como para las políticas de ciencia. Es decir, son tres, tres ámbitos de las políticas públicas que no deben estar desconectados y que, sin embargo, a veces lo están o no, no se hablan entre sí. ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, en la figura de la izquierda, estos son datos de, de la producción de libros en, en España como el sector comercial, que es muy fuerte, mucho más fuerte que el universitario, en términos de, eh, de volumen de producción, y es el que está representado en el azul más claro, pues domina en prácticamente todas las disciplinas de Humanidades y Ciencias Sociales. Pero sí que podemos ver que hay algunas áreas, esos, esos picos del azul oscuro, donde la edición universitaria despunta, está haciendo una, una, especial, eh, una especial apuesta. ¿no? Esto... Eh, eh, analizado por las editoriales, puede tener cierto impacto en, eh, en su propia producción editorial, en sus políticas. Sabemos, por ejemplo, que en el campo del derecho, que suele ser una de las áreas en las que más se publica en todos los países, en las que más libros académicos se publican, pues hay infinidad de sellos, tanto comerciales como universitarios como institucionales. Y, y eso, eh, se, de alguna manera, se tiene que estudiar como fenómeno para ver qué está publicando cada uno, qué tipo de contenidos, cómo compiten y si compiten en igualdad de condiciones, porque no es lo mismo el modelo de publicación, el modelo de negocio de una editorial universitaria que el modelo de una, de una editorial comercial. ¿no? Y luego eh, hemos podido ver también con la cartografía cómo los sectores, eh, en este caso son datos de, de Colombia, como ven ahí en la en la diapositiva, cómo los, eh, los sectores o el peso de las editoriales es diferente, va cambiando año a año, eh, desaparecen algunas editoriales, a veces pequeñas y medianas, se reagrupan, se fusionan, es decir, el mercado editorial no es estático, va cambiando y esto también podría tener influencia en las maneras de evaluar las editoriales y, y los libros. ¿no? Luego, eh, estos son… Los, ...los indicadores que hemos ido barajando, en este caso dentro de nuestro grupo de investigación... ...el grupo de, de investigación sobre el libro académico del, del CSIC. Y, y son indicadores que hemos ido recogiendo a lo largo de, de los años... ...y que nos hablan de la propia práctica de las editoriales. Nos permiten tener un, un detalle de, del sector editorial y también de las prácticas dentro de esas editoriales. Y, de alguna manera, al hacer estos estudios sobre las editoriales españolas, hemos podido ver algo que mencionaba antes a, a propósito de la declaración de, de FOLEC, eh, que se ha presentado esta mañana, que decía, eh, y eh, aparece así escrito, que una recomendación sería apostar por eh, porque los libros y los capítulos de libros tuvieran revisión por, por expertos externos. Bueno, en los libros las prácticas de evaluación no son eh, semejantes a las de las revistas científicas. No lo son, no lo son, por, por razones históricas no lo ha sido así. En la edición universitaria todo eso está cambiando y ahora mismo en la mayor parte de editoriales universitarias hay procesos de, de evaluación por expertos externos a la propia universidad y en ese caso se emula el comportamiento, se emulan los procesos de las revistas científicas pero en el caso de las editoriales comerciales eh, en, en España me he podido entrevistar con 70 80 editoriales desde hace 13 años que llevamos trabajando en el tema y la práctica habitual, y es una de las informaciones que tenemos recogida en nuestro sistema de información, es que las editoriales comerciales no dan información de cómo evalúan sus originales, pero además lo argumentan. Lo argumentan porque piensan que es una presión para ellos, que ellos como editores comerciales y como dueños de un negocio que tienen que sacar adelante no tienen por qué dar explicaciones de sus procesos. Eso es muy discutible porque estamos hablando del libro académico producido por académicos que tienen que ser evaluados, a los cuales se les va a exigir una revisión por expertos… Y entonces es un poco controvertido, pero, pero tenemos que saber que la práctica en las editoriales comerciales es no publicar o no hacer públicos sus, sus procedimientos de, de evaluación, ¿no? a diferencia de las editoriales universitarias. En el caso de las eh, latinoamericanas, pues todavía no lo sabemos, sabemos que algunas editoriales universitarias lo están haciendo, pero desconocemos todo lo que se refiere al sector eh, de la edición comercial, puesto que ahora lo estamos identificando, no estamos en ese, en ese momento. Bueno, es un, una cuestión eh, la de los procesos de, de selección de originales en editoriales, que no afecta solamente a Latinoamérica, a, a Latinoamérica, no solamente afecta a España, sino que es un debate digamos, a, a nivel mundial. En el caso europeo, pues hemos eh, trabajado también en esta base de datos, Academic Book Publishers, donde eh, tratamos de identificar editoriales, precisamente eh, fijándonos en editoriales pequeñas y medianas, que en cada uno de los países están publicando contenidos eh, científicos, contenidos que se derivan normalmente de la investigación en humanidades y, y ciencias sociales, ...y que, eh, que, digamos, no están en el radar de los sistemas de, de evaluación, en primer lugar porque se desconocen. Se desconoce que existen, pero en segundo lugar porque se desconocen sus prácticas. ¿no? Entonces, al construir listados, al construir registros de este tipo que, digamos, dan cuenta de la existencia de pequeñas y medianas editoriales... ...que publican ciencia y la publican en todas las lenguas que se, que se hablan en Europa en este caso pues estamos reivindicando esa producción de conocimiento en canales que no son las multinacionales de la edición. ¿no? Antes eh, he escuchado en una de las intervenciones que la producción editorial es fundamentalmente multinacional. En realidad, eh, lo que producen conjuntamente las pequeñas y medianas editoriales del mundo probablemente sea... Comparable en volumen a lo que están produciendo estas multinacionales. Hay una pequeña diferencia y es que estas multinacionales, si hablemos de, de Elsevier, por supuesto, de Taylor and Francis, de, de Springer Nature, de Wolters Kluwer, son editoriales que generan millones de euros de beneficio al año y que se encuentran en el ranking de las 50 editoriales que más beneficios producen. Eh, ...en el año en, en el mundo, de todas las editoriales, incluyendo las, las literarias, las infantiles, de todos los sellos, es decir, que están ahí a la cabeza. Pero digamos que esa que no, eh, posición en el mercado no significa que no se produzca por fuera de ese circuito una gran cantidad de títulos académicos... ...en muchos idiomas, sobre muchas materias que es necesario preservar, mantener, reivindicar a efectos de, de evaluación, ¿no? No me voy a extender eh, mucho más, pero sí que quería hacer una mención al tema de, de los idiomas, de la lengua. Entonces, aquí en los datos de cartografía, una de, uno de, los, eh, de las informaciones que hemos podido sacar precisamente tiene que ver con los idiomas en los que eh, se, publican, se publican libros en cada uno de los países. Eh, aquí he traído los datos comparativos de, de España y Colombia, ya pueden ver que la mayor parte de los títulos se publican en español, pero es muy interesante ver, en el caso de España, por ejemplo, ahí lo tenemos, es el, el círculo de fuera, que hay un 12% de los títulos que no se publican en español. Un 4% es en inglés, por ediciones eh, bilingües y un, eh, un 8% se produce en las otras lenguas que se hablan y en las que se publica en, en España, ¿no? Un 4% de catalán, un 2% de gallego, un 2% de, de euskera, etc. Ese porcentaje, que es pequeño en proporción, es fundamental reivindicarlo, es fundamental poner el ojo en ese, en ese apartado del gráfico, porque nos está hablando de un tipo de producción editorial eh, necesaria, por eso apuestan los editores por, por ello, y vinculada en muchos casos, si uno mira los títulos que se están publicando en esos idiomas, vinculado muchas veces a los intereses de una región, de una zona, de, de un ámbito local. Esto eh, está directamente relacionado con el impacto social de la investigación. Se publican determinados libros en catalán o en creole, ahora lo vamos a ver en el, en el caso colombiano, porque se quiere llegar a una determinada comunidad para influir, para ayudar, para impactar, para cambiar. En definitiva, estamos hablando de impacto social. Y en el caso de Colombia nos pasa algo parecido. Los porcentajes de producción en otros idiomas son más pequeños, pero hay un 1% de producción en lenguas indígenas y raizales que es absolutamente fundamental. Por la preservación de las lenguas, eso seguro, pero también porque está llegando a un tipo de comunidad que, si no, se queda sin acceso a ese tipo de, de contenidos. Y vemos ahí lenguas como la de San Andrés o como el creole, absolutamente eh, fundamentales para una minoría, pero una minoría que no hay que descuidar. Bueno, pues esto también lo podemos ver eh, con el análisis de, de estos datos, ¿no? Bueno, y finalmente quería hacer mención de, de este asunto que tiene que ver con la digitalización, de, ...de las editoriales, porque eh, digamos que, que hablar de acceso abierto es una cosa... ...pero hablar del proceso más global de digitalización de las editoriales... ...implica tratar los contenidos desde el primer momento al interior de las editoriales... ...de una manera distinta. Implica utilizar lenguajes de marcado, implica utilizar programas de gestión editorial... Implica eh, utilizar el marketing digital con todas sus dimensiones en, eh, en la red y, y digamos que el trabajo o la digitalización más o menos integral en las editoriales académicas tiene un efecto eh, directo y muy, important muy importante en la manera en que la producción de las editoriales se visibiliza en la red, en la manera en la que un usuario cualquiera puede encontrar un título de toda esa diversidad de editoriales de las que hemos estado hablando, pero también en la manera de generar métricas. Pongo aquí el ejemplo de, de Dimensions, del, del gran motor de búsqueda que, que permite generar métricas de, de distintas, eh, bueno, de, de, de, en distintas eh, dimensiones y que apenas eh, tiene contenidos, tiene libros en, en español y no los tiene, entre otras cosas, porque uno de los requisitos para entrar en estos sistemas es que eh, los editores envíen los libros en XML nadie trabaja en XML o muy pocos editores académicos, pequeños y medianos, trabajan en XML. Y, sin embargo, los editores que están en Dimensions no solamente son visibles porque la comunidad académica está utilizando Dimensions para, para recuperar información, sino que además están generando métricas que luego pueden utilizar en los procesos de evaluación. Es decir, que no afrontar la transición digital en las editoriales académicas de nuestra región tiene un impacto también en las métricas nuevas que se están generando en torno a los, a los libros eh, individualmente. ¿no? Es un tema eh, relevante y asociado también al, al acceso abierto, como no. Bueno, y ya para acabar, simplemente recordar el, el dato que no debemos perder de vista y es que en la producción científica de las humanidades y las ciencias sociales, los libros y los capítulos de libros son siempre... Eh, destacados Este es un dato uno entre, entre miles que hay, eh, en este caso de, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales y los seis institutos que lo componen, que habla de un 52% de la producción científica total en torno o en forma de, de libros y, y capítulos de, de libros. Esta producción, gracias al trabajo que se hace en investigación, y eso es lo que me gustaría reivindicar también, que, que, que para cambiar un modelo de evaluación es necesaria mucha investigación detrás que lo respalde, investigación de carácter metodológico, análisis de datos, etcétera, pues toda la investigación desarrollada en torno a, a los libros académicos ha permitido, eh, por ejemplo, que se eh, generen indicadores que abarquen las distintas dimensiones de los libros y de las editoriales y que, gracias a eso, se puedan valorar mejor o con mayor precisión los libros académicos en los procesos de evaluación a nivel individual que se, que se dan en España. A día de hoy, los, los sistemas de, de evaluación de investigadores reconocen los indicadores eh, asociados a, a editoriales en los que hemos venido trabajando. ¿no? Bueno... Y... Y, bueno, como conclusión a, a todo esto, que lo puedo resumir, todos estos puntos lo puedo resumir en un solo punto, es eh, que necesitamos precisamente conocer con detalle los sectores editoriales, eh, necesitamos trabajar de la mano con los, eh, con los editores y con sus distintos modelos, que no edita de la misma manera un editor comercial que una editorial universitaria, si sí, realmente eh, queremos obtener eh, datos que nos permitan entender la realidad editorial y que nos permita conectarla con las políticas de, de evaluación que, de alguna manera, estamos tratando de cambiar en, en este foro. ¿no? Bueno, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, canto. Gracias, gracias, María Fernanda. Bueno, paso la a palabra para Seteni. Este. Thank you very much. Gracias. Uh, sorry sorry Lamento que voy a hablar en inglés. Preferiría hablar en árabe, pero creo que eso sería un poco problemático para las intérpretes. Entonces, van a tener que aguantar un poco que hable en idioma inglés. Muchísimas gracias a este foro y la conferencia Claxo por invitarme aquí con ustedes hoy. Yo soy la directora general del Consejo Árabe para Ciencias Sociales, el cual es un consejo regional de ciencias sociales basado en Beirut. Líbano y que trabajamos a lo largo de 22 países de la región árabe. Tenemos un gran número de colaboraciones con Claxo, de las cuales nos enorgullecemos mucho, nos alegra mucho trabajar en conjunto, algunos en el formato de grupos de trabajo y también he participado en las reuniones FOLEC, principalmente vía Zoom. Es un placer para mí estar aquí en persona. Muchas gracias Laura y a todos los colegas por incluirme. Hablé, hablaré generalmente algunos de los retos del open access, acceso abierto y también acerca del multilingüalismo y en nuestra región, eh, por supuesto que cada región tiene su propio contexto en cuanto a multilingüalismo. Entonces hablaré un poco acerca de cómo funciona esto en la región árabe y también hablaré de lo que trata de hacer el Consejo Árabe de Ciencias Sociales en forma pequeña y local para tocar algunos de estos temas. El título de este panel nos indica que estamos en una era de ciencia abierta. No estoy segura que estamos en una era de ciencia abierta en nuestra región. De alguna forma, la academia en la región sí es mucho más abierta que en el norte, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, nunca tenemos conferencias donde tengan que pagar una cuota por registrarse. Los libros de ciencias sociales son bastante asequibles por parte de los académicos y los estudiantes, son económicos, entonces no tenemos esa idea de que de alguna forma tenemos que pagar o que la academia está detrás de algún un muro en el que se tenga que liquidar económicamente para poder acceder a la información. Sí, tenemos retos de acceso y la información que pues claramente no nos brindan un acceso sencillo a la producción académica y al acceso a ese conocimiento. Y por supuesto, eh, recientemente en los últimos 10 años, la región comenzó a adoptar algunas de las prácticas del norte. No las buenas prácticas, pero la comercialización, hablamos acerca de la privatización de la información. Entonces, entre estas dos, digamos, estos dos grupos de retos o grupo o conjunto de, de retos, me gustaría decir que estamos en una era de ciencia abierta cuando de hecho no no es no es así. Y estamos, por supuesto, en un momento donde tenemos muchas oportunidades, grandes oportunidades para la digitalización. Pero cuando observamos iniciativas a lo largo de la región, encontramos que son muy pocos intentos de digitalización, tanto de bibliotecas como de archivos tesis, tesis de doctorados, de maestrías, son muy pocas, son muy parciales y muy fragmentadas. Algunos de los países más ricos en las regiones árabes, los países del Golfo, por ejemplo, y con los libros, pero son para tener y ni siquiera para individuos, sino para instituciones. Nosotros como CSI tampoco podemos eh, comprarlos, los costos son bastante altos. Y como mencionaba, el tema de la distribución y la circulación de dichos libros y de revistas es bastante débil y tradicionalmente tenemos que confiar en las ferias o tenemos que basarnos en las ferias de libros que siempre están basadas en el Cairo o Beirut donde van las personas y van las editoriales y esa fue una forma para acceder a estas revistas académicas y libros y esto por supuesto ya no es suficiente ahora el otro grupo de retos o de, de problemas que tenemos en cuanto a la publicación y circulación de la información académica es que las universidades están comenzando a adoptar estas prácticas del norte, de tener rankings, de tener niveles, de tener ciertas calificaciones que requieren a todas las personas o los investigadores en publicar en francés y en inglés y no en árabe y esto sucede incluso en las universidades nacionales y públicas por supuesto las universidades privadas quizás se espere de ellas, no este tipo de políticas, pero incluso en las universidades nacionales y públicas, la publicación en árabe se toma como menor o menos valiosa o menos prestigiosa que la publicación en inglés y francés. Hay algunas universidades que ni siquiera reconocen sus propias revistas para, para promoverse si en la universidad donde trabajas, publicas artículos en árabe, no son ni siquiera considerados para publicarse como si lo estuvieras haciendo en otros idiomas o si estuviéramos en el, en el oeste. Entonces, esto sería bastante irónico tener esta falta de confianza en tus propias revistas, tus propias plataformas para la circulación y diseminación de conocimiento. Esto me lleva, entonces, al tema del multilingüismo en la región, lo cual es bastante interesante, es complejo, porque, por supuesto, el árabe es el idioma de los académicos, es un idioma de la literatura, de la cultura popular, es un idioma fuerte. Y es un idioma que nos permite, tal como el español, comunicarnos a lo largo de muchos países en nuestra región. No obstante, los sistemas de educación superior y nuestros sistemas intelectuales también son un producto de los legados coloniales y hoy en día de la neoliberación. Entonces, la, en inglés y en francés se les considera los idiomas principales de la academia y tampoco voy a entrar a mucho detalle, no tenemos tanto tiempo ahora, pero algo que ha surgido es que ya en las comunidades escolares académicas hay una separación aquellos que escriben y leen en español, perdón, en inglés, los que leen y escriben en, en francés y todos los que escriben y leen en árabe, pero entre inglés y, a, en inglés y árabe Árabe hay una barrera al parecer y entonces hay comunidades de investigadores que están trabajando en temas similares pero ya que están trabajando en lenguajes diferentes es como si tuvieran mundos distintos, tenían referencias diferentes, trabajan en sitios distintos y cuando escriben la forma en la que redactan se asume distintas cosas por parte de la audiencia, por parte de los lectores Y al mismo tiempo, si vemos a las generaciones anteriores de los investigadores y académicos solían ser bastante fluidos tanto en inglés, árabe y francés y ahora la educación masiva en la región, vemos a estudiantes con sus doctorados que ahora suelen ser monolingües en árabe y son muy excluidos de las ideas y discusiones que se están escribiendo o discutiendo en otros idiomas y solamente estoy hablando acerca de producción dentro de la región, después tenemos toda la región de la periferia por parte de académicos árabes, no voy a hablar acerca de los académicos no árabes, pero los árabes en la diáspora que también escriben en inglés y francés acerca de la región. Y entonces tenemos una fragmentación en la producción de conocimiento y una fragmentación no solo en la producción pero también en el consumo de este conocimiento. Podemos tener en un grupo, una conferencia, gente que habla acerca del mismo tema, pero lo habla en formas completamente distintos conceptos diferentes, hacen. Suposiciones distintas, se toma de distinto. En nuestro consejo, somos una organización bastante joven comparado con Claxo. Solamente tenemos 11 años de edad, por así decirlo. Y una de las discusiones, como el grupo de colegas que establecieron ACSS, cuando estábamos mencionando qué tipo de... de institución teníamos que ser, hubo discusión acerca de cómo íbamos a trabajar. Nos íbamos a enfocar en publicar en árabe, no íbamos a hacer un editorial realmente, pero cualquier cosa que publicáramos nos íbamos a enfocar en hacerlo en árabe, pero todas nuestras actividades son están en los tres idiomas, inglés, francés y árabe. Y esta es una decisión política también. Hay instituciones de investigación como la Organización de Ciencias Sociales, las cuales trabajan solamente con árabe y ellos tienen su lugar y su importancia pero nosotros, debido a la situación que les mencioné brevemente, sentimos que nuestro Consejo Árabe de Ciencias Sociales queríamos unir a todas las comunidades. Y la conferencia de nuestro consejo, el cual se, se da cada dos años, ahí las personas, los investigadores pueden presentar sus propuestas tanto en inglés, francés, como en árabe. Tenemos las posibilidades de estos idiomas empezando a romper fronteras que realmente separan a las personas. Y es muy interesante que comenzamos a ver que gente que se sentía cómoda escribiendo en inglés o escribiendo en francés comenzaron a hacer un esfuerzo para presentar en árabe. Se ve también ese cambio psicológico o esa sensación de decir, OK, estamos en la región árabe, son un académico árabe, debería presentar en árabe. Creemos que esto es bastante importante. Y es, podría ser una paradoja decir, aceptamos trabajar en los tres idiomas, pero es que también estamos rompiendo las barreras entre esos tres de alguna forma u otra. No obstante, esto no cubre todos los temas de lenguaje ni los problemas de multilingüismo, bibliografía y producción de conocimiento. Porque hay otros idiomas que ahora están alcanzando estatus oficial. En el norte de África hay un idioma nativo que recientemente en Morocco y en Algeria se estableció o se aceptó como eh, idioma oficial. Por ejemplo, tenemos el kurdo en Irak y Siria y ahora se está convirtiendo en un idioma oficial. Y, desafortunadamente, debido a la fragmentación de Irak después de la invasión de Estados Unidos, estos temas son, se están sucediendo de forma complicada. Pero es muy bueno que ahora el kurdo se está volviendo a un idioma oficial académico. Tenemos el idioma de Nubia, por ejemplo, de Nibia, que es el idioma de literatura, poema, música, pero no se incluye en, el, en la academia. Entonces, también sentimos que eh, como Consejo Árabe de Ciencias Sociales, nuestro papel es tratar de promover el uso y circulación de otros idiomas, que son idiomas de la región y que son idiomas de producción cultural significativa, los cuales no se reconocen como idiomas académicos y deberían reconocerse. Esta es brevemente la historia o, o el el aspecto de los retos a los cuales nos enfrentamos con multilingüismo en nuestra región y los cuales constantemente están ocupando nuestros, nuestras reflexiones. El año pasado celebramos nuestro aniversario número 10. Tuvimos 10 seminarios virtuales enfocándonos en distintos aspectos que creemos que son muy importantes para nosotros como Consejo Árabe de Ciencias Sociales. Algunos de ellos tenían que ver con metodología, con métricas. Algunos tenían que ver también con temas... El efecto de COVID, por ejemplo, y tuvimos una sesión acerca de acceso abierto y ciencia abierta que realizamos en cooperación con Claxo, FOLEC, tuvimos participantes de, de esas instituciones en nuestro seminario virtual. Tratamos también hablar mucho acerca de acceso abierto y ciencia abierta y tuvimos interpretación al español y también incluimos entonces el español como uno de nuestros lenguajes de trabajo por lo menos para ese seminario lo que tratamos de hacer, mencioné un poco acerca de nuestra política y nuestro enfoque acerca de los lenguajes en nuestros programas en nuestros proyectos de becas y de, y de seminarios pero también tenemos una parte importante un pilar de nuestro Consejo Árabe llamado el Monitor de Ciencias Sociales Árabe, donde tratamos de documentar a mí me interesaban bastante tu presentación, tratamos de documentar las infraestructuras de producción de conocimiento y esto comenzó con una idea simple, cuando establecimos el Consejo Árabe de Ciencias Sociales por primera vez, dijimos vamos a ver cuántas universidades tenemos en la región árabe y descubrimos que no había ninguna fuente donde pudiéramos conseguir una lista de las universidades había un libro de la UNED ¿Esco pero, bueno, lo que se presentó en la UNESCO y sus volúmenes dependía de lo que los gobiernos hubieran mandado y algunos gobiernos no habían mandado información o algunos países incluso faltaban de ese repositorio y algunas entradas estaban, ya no eran vigentes para la fecha. Entonces, comenzamos a pensar en la idea de hacer una lista de universidades. Tenemos que saber con quién estamos trabajando como Consejo Árabe de Ciencias Sociales y eso fue hace 10 años, nos tomó 10 años producir. Esa lista y una de las cosas con las que trabajamos o que nos sorprendió mucho. Todos, por supuesto, somos de la región, tanto la junta de directivos como nuestro personal. Tenemos nuestras propias redes, nuestros propios conocimientos y experiencias de la región. Pero cuando comenzamos a trabajar, nos sorprendieron varias cosas. Por ejemplo, lanzamos una convocatoria para papers o propuestas para una beca y vimos 60% de las propuestas venían de Algeria. Y dijimos, ¿Algeria, porque si nos hubieran preguntado, habríamos dicho Egipto. Egipto es el país más poblado, más importante. Tiene la mayor cantidad de universidades y resulta que no es así. Resulta que Algeria tiene más universidades y Algeria tiene más universidades que tienen doctorados en ciencias sociales. Entonces, incluso nuestro propio mapa en nuestras cabezas tuvo que rediseñarse, tuvo que recalibrarse basado en las experiencias que teníamos en el trabajo. Y entonces, nuestro monitor tiene cuatro bases de datos, las cuales son accesibles. Cualquiera puede entrar a nuestras bases de datos en nuestra página web y utilizar la información estas bases de datos se enfocan principalmente, eh, están divididas en bases de datos de individuos. Hacemos una encuesta cada dos años de científicos sociales en nuestra región, una base de datos de instituciones, las cuales son universidades, centros de investigación dentro y fuera de las universidades y asociaciones profesionales. Tenemos una base de datos de algo que llamamos productos, los cuales son editoriales y de revistas, y una data, una base de datos que llamamos de prácticas. Es la que menos desarrollo tiene hasta ahora y ahí vemos revisión por pares, selecciones, puestos, promociones, etcétera. Todo dentro de ciencias sociales. Tenemos distintas herramientas, las cuales usamos para documentar estos distintos aspectos de la infraestructura de la producción de conocimiento. El monitor produce un reporte cada dos a tres años. El primer reporte se llamó la presencia de las ciencias sociales en la región árabe. El segundo se trató acerca de publicaciones en idioma árabe en ciencias sociales y el tercero se trató de las trayectorias de carrera de varios científicos sociales en las universidades y el cuarto que actualmente se encuentra redactando será acerca de las humanidades en la región árabe. Estos reportes, los cuales se publicaron publican tanto en inglés, en francés y árabe, dan mucha información, mapeos, que siempre va a ser, por supuesto, imperfecto, siempre algo les va a faltar nos falta todo, todo el, el contexto, pero nos da un sentido bastante amplio del contexto en el que estamos trabajando. Y sé que nos es, se nos está acabando el tiempo, entonces para finalizar, quiero comentar que un proyecto que hemos comenzado se llama Iniciativa de Datos Públicos Árabes. Pusimos una base de datos, de base de datos, y motivamos, invitamos a las instituciones, investigadores a depositar sus datos en esta Data que es una base de datos de base de datos. Tenemos una herramienta que estandariza los datos, asegura anonimidad, por ejemplo, y hasta la fecha son datos cuantitativos, encuestas, etc. Y si, no, y si no pusiéramos a disposición de ellos estas herramientas, se quedarían probablemente sus propias computadoras. Quisimos desarrollar este tipo de instrumentos también para sostener y hacer registros de imágenes, eh, datos de archivo y datos cuantitativos. Y Lo último es, se trata acerca de la diseminación y, y, y sabemos que no podemos hacer todo el trabajo, podemos hacer muchas cosas, pero no somos una organización tan grande. No tenemos la habilidad de lidiar con grandes cantidades de datos, pero sí podemos ser activistas para la ciencia abierta, el acceso abierto. Y para lograr esto necesitamos establecer alianzas con universidades, revistas, bibliotecas, etcétera, Y esperamos que de alguna forma, en nuestra forma pequeña, por así decirlo, podemos presentar todo lo que estamos coleccionando, documentando y proporcionarlo de manera abierta y gratuita. Esperamos ser un ejemplo, pero sabemos que hay mucho trabajo para seguir abogando porque este tipo de prácticas se manejen en todas las instituciones de la región. Vemos mucho Latinoamérica, Claxo, FOLEC y colegas en todo el mundo para que nos ayuden a entender cómo podemos de mejor manera proceder con este tipo de mejoras y del contexto de las ciencias sociales. Muchas gracias. Gracias, Setni, por compartir la experiencia de Consejo Árabe de Ciencias Sociales. Ahora paso a… La palabra para el eh, comentarista Guillermo, por favor. Gracias. Eh, bueno, pues eh, muy interesantes yo creo que todas las exposiciones de las colegas eh, que hicieron el día de hoy sobre eh, acceso abierto, ciencia abierta y todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del multilingüismo y eh, de la bibliodiversidad en nuestras en nuestros países y en nuestras instituciones eh, de acuerdo a sus exposiciones pues veo que todavía estamos realmente o debemos de trabajar mucho para lograr una bibliodiversidad más fuerte, más amplia, más grande donde de verdad le demos voz y, y espacio a todas las temáticas a todas las, las eh, áreas del conocimiento, que eh, se llevan a cabo o que se estudian dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestras universidades. Particularmente en la UNAM, bueno, pues eh, tenemos eh, la prerrogativa de trabajar fuertemente con la bibliodiversidad. Eh, hago referencia a una de las láminas que puso eh, en la primera exposición Fernanda, en donde mencionabas 1.400 títulos que tenemos en la UNAM, en acceso abierto, pues no, tenemos un poco más. Ya estamos llegando en el, en el portal de acceso abierto de libros, estamos llegando casi a 3000 títulos que estamos identificando, que no necesariamente se identifican o se han etiquetado con el, con, con el acceso, como acceso abierto o tienen estas licencias de Creative Commons eh, eh, bien especificadas pero han sido publicaciones que la universidad, justamente como sucede en todas nuestras instituciones en América Latina desde hace años, han puesto a disposición de, de todo el público, de todos los, los internautas, eh, de forma libre y gratuita para que se puedan leer y, y, y descargar, recuperar y compartir. Eh, me llama la atención un poco cuando allá eh, en Cielo Libros mencionan que… Eh, exigen prácticamente la licencia de Crypto Commons más abierta, no, lo cual pues, institucionalmente nos parece que es un tanto riesgoso también, porque eso motiva o podría motivar a que todas esas publicaciones, si bien van a ser recuperadas y reutilizadas, como lo están siendo toda la información que se publica en las revistas por las grandes bases de datos y sistemas de información, y a fin de cuentas sí efectivamente se está generando cierto recurso o cierto… Eh, economía a través de, de, del conocimiento, pues vamos a implementar también lo mismo con nuestros libros, vamos a fortalecer o dotar de mucha información a todas las grandes bases de datos, a los grandes consorcios, que a fin de cuentas son los que se están aprovechando del acceso abierto que tenemos en América Latina ahora para lograr otro tipo de beneficios, si bien ofrecen servicios y sistemas de información que nos ayudan a generar métricas y en algún momento estos sistemas de medición o de evaluación a los cuales estamos sometidos, la comunidad académica de todas nuestras instituciones… Pues bueno, pues estamos orientando, me parece, hacia el mismo camino que hemos eh, recorrido con respecto a las revistas. Estamos malamente quizá recorriendo, orientándonos hacia llegar a ese, a ese camino nuevamente. Eh, pues aquí en la universidad, sí, efectivamente, tenemos pocas, pocas revistas o bueno, pocas publicaciones, incluso que se eh, algunas de ellas se publican más bien en lenguas originarias, pero las llegamos a tener, nos preocupamos por eso, eh, tratar en la medida de posible de lograr un, un multilingüismo eh, más grande. Creo que de todas las exposiciones, pues la, la iniciativa de Helsinki pues, sigue siendo vigente, tenemos que estar trabajando fuertemente para lograr eh, o para orientar nuestras acciones dentro de nuestras instituciones, a esos tres puntos que señala esa iniciativa, no, de apoyar la difusión de resultados de investigación en beneficio de la sociedad, proteger las infraestructuras nacionales para publicar la investigación localmente relevante, promover la diversidad lingüística en la evaluación de la investigación y los sistemas de financiación. Ya para terminar, bueno, voy a, a leer algunas reflexiones que, eh, bueno, en compañía de, de mi compañera, eh, Gabriel Areva lo pues, hicimos eh, para, para esta sesión. Eh, algunos de, de los puntos para reflexión son eh, la edición académica en lo que se refiere a las revistas, aún tienen tareas pendientes en lo que se refiere a la bibliodiversidad. Si bien en América Latina tiene la mayor, el mayor número de revistas científicas en acceso abierto, los idiomas en los que se editan y los temas que abordan no reflejan ni mínimamente la variedad de lenguas, culturas y formas de generación del conocimiento que existen en la región, recordemos que por ejemplo solo en México tenemos más de 60 lenguas que eh, están vigentes aún, lo mismo que planteabas tú en el caso de España LA, y de Colombia, No existen lenguas que tenemos que estarlas rescatando y no, dejamos, no dejarlas perder, además desde luego que nuestros idiomas de nuestros países, en particular el portugués, el árabe y el español que ya hemos visto que eh, se ha visto muy, muy eh, relegado con respecto a las evaluaciones. La evaluación académica sigue priorizando la publicación de revistas llamadas, bueno, eh, mainstream, esto es eh, pues, revistas en inglés, la mayoría de la, ellas publicadas por el ol oligopolio, de la edición académica, El -Sever Springer, Wild, Taylor Francis y, este, y otras más, ¿no? lo cual se contrapone a la bibliodiversidad. Eh, se debe de trabajar en infraestructura para garantizar el acceso abierto y la ciencia abierta, tecnología interoperable que permita la publicación, almacenamiento, preservación, reuso, difusión de eh, los resultados de investigación, pero se debe eh, cuidar que estos requerimientos no aumenten las brechas sociales actualmente existentes en la región. De lo contrario, no alcanzaremos un entorno de bibliodiversidad y justicia social, sino seguiremos abandonando eh, la exclusión social. La lucha por la bibliodiversidad y el multilingüismo debe inscribirse necesariamente en una lucha antirracista también, lo cual significa que las acciones y cambios que se promuevan deben ser estructurales. Pues de forma general, esas son algunas reflexiones que dejamos para esta mesa y, pues bueno, pues muchas gracias por la invitación desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que muy contentos de que se haya organizado este FOLEC nuevamente aquí en México. Muchas gracias. Sí, sí, sí. No. Gracias, Guillermo. Gracias a todas. Gracias, Laura, por la invitación. Y cerramos ahora. Parabéns a todos.